el diplomado de diseño participativo eh, lo que me ha ayudado es a comprender desde la parte teórica todas las vivencias eh, y todo el trabajo que desarrollamos en cooperación comunitaria ¿no? porque antes de tomar el diplomado lo que sabía pues era todo muy empírico ¿no? siempre eh, pues lo aprendí eh, a partir de las experiencias de otros o aprendiendo siempre sobre la marcha ¿no? nunca había tenido alguna clase sobre diseño participativo siempre este, pues desde mi formación académica solo lo escuchaba, pero no, no había aprendido al respecto. Y justamente esa, como esta formación profesional que tenía, pues hacía que al inicio del trabajo en cooperación comunitaria se me hiciera muy complicado. Me causaba muchas dudas, a veces me parecía eh, como procesos muy desorganizados, ¿no? Porque no son tan lineales como a veces no lo enseñan en la academia. Y, pues, todo el tiempo había que trabajar con la incertidumbre, ¿no? Y todo esto. Entonces, esto, después de terminar el diplomado, pues, y también escuchando las experiencias, ¿no? Que nos mostraron, miro en retrospectiva y, pues, me doy cuenta del valor que tienen trabajos como este, del gran esfuerzo también que ha, hemos realizado como equipo en cooperación comunitaria y del gran conocimiento que tenemos y que vamos produciendo sobre la marcha y que muchas veces, eh, pues, no nos damos cuenta. Entonces... Eh, creo que trabajar en, en procesos así como tan integrales, eh, participativos e interdisciplinarios, pues nos ayuda a transformar y mejorar este, nuestros procesos de producción del hábitat. Mm. Creo que parte de los aprendizajes de, del diplomado pues fue eh, justo aprender todas las dinámicas, métodos ¿no? y técnicas que han ocupado y que nosotros podemos ir adaptando a nuestros procesos en las comunidades. Eh, después de tomar el diplomado, sí, sí intenté en algunos, eh, no sé, por ejemplo, aplicarlo en algunos talleres que llevamos a cabo o, eh, no sé, como transformar incluso la metodología porque no la teníamos como tan bien entendida y, e incluso también como compartirlo con los demás colaboradores para que, nos quedara un poco más claro, porque la verdad es que eh, pues somos mucho más prácticos, más de ir resolviendo en el camino y muy pocas veces nos, nos tomábamos ese tiempo de reflexionar sobre lo que hacíamos. Entonces, eh, creo que en eso aportó bastante este diplomado y pues creo que también sería muy útil que más colaboradores de cooperación comunitaria pudieran tomarlo.